Hola mis hermanos de la fe que conquista, otra semana más, otro jueves más, otra clase virtual que nos trae el Señor aquí en esta clase virtual que el Señor ha titulado Siete promesas de Dios para vencer el temor. Una vez más, Siete promesas de Dios para vencer el temor. Y esta, es esa, esta semana, mis hermanos, nos trae siete promesas, siete promesas que el, el mundo, el enemigo quiere ponernos esa, ese temor, pero realmente el Señor nos, nos ha dado siete promesas. En esta semana de aquí, para lo que reste del año y tu camino con el Señor, vas a estar más fortalecido, fortalecido en el nombre poderoso del Señor. Mira que en estas siete, en esas siete promesas que Dios nos ha dado para vencer el temor en la primera está en Isaías, en el, en el capítulo 41, versículo 10, que dice, No tengas miedo porque estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré. Muchas veces nos sentimos agotados, te, te, te, te, te, te, te sentirás cansada, cansado. y Pero el Señor te está diciendo, no tengas miedo porque yo soy, yo estoy contigo, aunque no me sientas aquí, no, aunque no me veas. Pero como dijo el nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados para aquellos que no crean y no han visto, como le dijo a Tomás, tú no crees, hasta que, hasta que me viste creíste. Entonces el Señor está diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Te dice el Señor, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Ese Dios vivo y de poder que está en nosotros, pero el que está en el mundo ya lo acabaron, pero el que está en, en nosotros, ese nos lleva cada día, mis hermanos de cristianos, en la gloria, de gloria en gloria, nivel en nivel, para su gloria y su honra, mis hermanos de cristianos, de la gloria, aquí en la fe que conquista. Te daré fuerzas y te ayudaré. Muchas veces nos sentimos... Agotados o si tú eres esa gran varona agotada y tú, tú dices Señor no puedo más, pero el Señor está diciendo varona, varón, siervo, sierva, en lo poco has sido fiel te pondré lo no mucho. No te canses, ya falta poco, te dice el Señor. Y por eso que esta, esta primera promesa que nos da el Señor es que no nos cansemos, que siempre Él va a estar con nosotros. Y por eso el Señor en la siguiente promesa que nos da, en la segunda promesa que nos da, no está, está en un Salmo, en el Salmo, en el capítulo 56, versículo 3, que nos dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Y esa es la confianza que el Señor quiere que nosotros pongamos en Él que realmente Él nos ha dado una promesa, el que realmente Él está diciendo que no tengamos miedo, porque nos va a dar fuerzas y nos va a ayudar, no importa el conflicto, no, no importa no importa la prueba, pero el Señor siempre va a estar ahí, Él no nos va a dar eh, pruebas que no podamos soportar, mis hermanos de Cristianos, una gloria, querido oyente, por eso el Señor te está diciendo, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estás escuchando, que Él tiene siete promesas, para que no tengas temor, siete promesas para que él, eh, tú sientas que Él ya pagó un precio él ya, hizo, él ya hizo todo entonces lo único que debes hacer es tener esa confianza en el Señor, la tercera promesa mis hermanos de, de aquí de la fe que conquista en esta clase virtual, siete promesas de Dios para vencer el temor, la tercera es está en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27 que, que dijo, les dejo les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón así que no se angustien ni tengan miedo esa paz que viene del cielo esa paz que viene del cielo y, y, y lo que sentimos en nuestros corazones esa tranquilidad cuando entregamos todas esas cargas todos esos problemas al señor mis hermanos de cristianos en la gloria ahí estás cumpliendo lo que dice la primera la primera promesa que él nos va a dar fuerzas y él nos va a ayudar y, y lo que dice la segunda promesa, que en, en él estamos poniendo las, esa confianza. Por eso el Señor dice, les dejo un regalo, paz en la mente. Esa paz es cuando tú una vez más le entregas esa carga, esa angustia, esa de pronto esa pesadez, esa, ese problema se lo entregas. Señor, te entrego ese problema, te entrego esa ansiedad, Señor, para el celestial, porque para ti es más llevadero. Y cuando tú tienes esa paz... En tu corazón y en tu mente, mis hermanos de Cristianos en la gloria, vas a aprender que a confiar en el Señor, a, a depender en el Señor, a que este cuerpo, a que esta carne pase a un segundo plano, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Y es por eso que el Señor también nos vuelve otra vez al a profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 1, porque esta es la cuarta promesa que te está dando el Señor en esta semana, mis hermanos, y de aquí, de lo que falte, el resto de tu vida. No tengas miedo porque he pagado tu rescate. Eres mío, eres mía, te dice el Señor. El Señor ha pagado un, eh, un rescate valioso a través de su Hijo Jesucristo, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Y por eso en esta clase virtual el Señor se está diciendo, te he dado siete promesas. Te he dado realmente un legado. Que confíes en mí, que te voy a ayudar y que no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes en esos momentos. No, no digas no, no puedo más. Sino, di, Señor, ayúdame. Y yo estoy ahí. Tú crees que no estoy ahí, pero ese silencio. Está, estoy trabajando. Estoy haciendo en lo sobrenatural para que tú realmente entiendas que vas a ver lo sobrenatural, te dice el Señor. Mis hermanos que estamos en la gloria. La quinta promesa que nos está dando el Señor está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice, En esa clase de amor, el amor de Dios estamos hablando, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tú sigues los estatutos, si tú sigues esas leyes, si tú eres fiel al Señor y no lo digas, no te avergüenzas del Señor, Aquí lo dice muy claro la palabra. En esa clase de amor, que es el amor de Dios, no hay temor, hay paz, hay tranquilidad. En un, tu mente, en tu corazón, va a haber confianza, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y cuando tú estás en Cristo Jesús, mis hermanos de Cristo en la gloria, y le entregas todas tus cargas, todos tus problemas, va a haber una paz, una tranquilidad un amor que lo vas a sentir, lo vas a decir, ese problema que te estás, vi estás viendo en este momento, tú vas a decir, eso no es un problema, es un momento que me va a hacer madurar más, que me va a hacer crecer más, es un, un momento de madurez, un momento de, subi de subir de gloria en gloria, un momento que el Señor me está diciendo entender que para lo que me está preparando, para ese propósito necesito pasar por esto dice el Señor. Mis hermanos de Cristo, en la gloria, la promesa número 7 que te trae el Señor en esta semana está en el Salmo capítulo 94, versículo 19, que te dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Te lo repito, cuando mi mente se llenó de dudas, y muchas veces se llena de dudas tu mente. Tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Y una vez más, perdona que sea repetitivo, muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces queremos decir, Señor, ya no puedo más. Señor, suficiente. Pero es cuando el Señor llega con sus fuerzas. Te dice, hijo mío, hija mía, eh, aquí estoy. Y tú ves la gloria de Dios. Es algo que pasó, algo diferente. Comienzas como estar renovada, renovado en el Señor. Y es por eso que el Señor... Te está diciendo, te he dado esas fuerzas y te estoy ayudando. Y ya para finalizar estas siete promesas de Dios para vencer el temor, en 2 segundo, en segundo Timoteo capítulo 1, versículo 7, te dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Mis hermanos, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, el Señor nos ha dado un espíritu, no, no un espíritu de timidez de timidez, sino de poder, mis hermanos, créelo en el nombre poderoso de Jesucristo, y verás que nada, ningún demonio, nada te va a poder tocar, porque tienes la confianza en el Señor, porque ese amor perfecto, donde no hay temor, expulsa todo temor, mis hermanos, de que en la gloria, porque ese amor, y que tú tienes esa autodisciplina, mis hermanos, Dios se va a glorificar en ti. Bueno, mis hermanos, esta ha sido otra misión más, aquí, en la fe que conquista, te veremos en otra clase virtual todos los jueves a las 7 de la mañana, hora Bogotá, Colombia. Bendiciones.